Y ojo a esta denuncia, ustedes saben que la empresa Indra, una empresa española, fue la encargada de manejar el software en las elecciones eh, presidenciales en Colombia. Pues ustedes saben también que el expresidente Andrés Pastrana ha remetido fuertemente contra esta empresa en los últimos días, eh, incluso señalando de que esa empresa tenía vínculos con el presidente Gustavo Petro y que cuando el presidente Gustavo Petro como candidato estuvo en Madrid fue para... Eh, ...precisamente hacer una negociación con esta empresa para robarse en las elecciones... Esa es, la, ...esa es la denuncia que ha hecho Andrés Pastrana en redes sociales... ...pero que no ha llevado ante los estrados judiciales... ...pues hoy la empresa Indra por fin eh, respondió a todas, estas, a todas estas acusaciones... ...y eh, van a denunciar a Andrés Pastrana por 50 millones de dólares... ...y en España porque Andrés Pastrana es español... ...la noticia dice así... Pastrana será demandado en un proceso por más de 50 millones de, de dólares. La demanda millonaria que se eh, cocina es parecida a la que acaba de ganar Dominion contra Fox News eso fue en, en Estados Unidos se cocina una demanda millonaria parecida a la que acaba de ganar Dominion encargada de las elecciones en Estados Unidos contra Fox News lo que se sabe es que la empresa española Indra que se encargó del software de las elecciones en Colombia, prepara una millonaria demanda contra el expresidente Andrés Pastrana por las denuncias que ha hecho de las pasadas elecciones en Colombia, a raíz del fallo de Dominion, la compañía se ha animado a continuar con una demanda que superaría los 50 millones de dólares por daños y perjuicios contra la multinacional. Aprovechando la ciudadanía española del expresidente Andrés Pastrana, creo que muchos no sabían que él es español, él es español y es más, él es de descendencia española, eh, la demanda será interpuesta en España y dicen que si ganan, invertirán esa plata en obras sociales en Colombia, así pues que ya saben este señor que no hace sino eh, decir y decir y decir cosas en redes sociales y que nunca ha probado nada, que solo dicen, ese si es el, el andromao de clase alta pues digámoslo bien de alguna manera eh, eh, entonces ahora pues tendrá que enfrentar a las autoridades españolas porque esta empresa es española y van a denunciar a este expresidente allá en España, ojalá le caiga todo el peso de la justicia encima Ojalá que sí, porque son los que ni hicieron ni tampoco dejan hacer. Yo soy Enel un abrazo para ustedes, muchísimas gracias por haber estado acá conmigo, nos vemos en la próxima, chao, chao, chao.